Pues para mí el arte sí me ha ayudado bastante, porque pues es una forma de canalizar todas las cosas que me molestan y que me gustan. Soy artista porque de esa forma trato de canalizar mis emociones, ya sean positivas o negativas, y sobre todo negativas, porque siento que si no tuviera como esta, este poder de canalizar eso a través de los dibujos o haciendo esculturas o arte, pues yo ya me hubiera vuelto loca o le estaría haciendo daño a la gente. Casi siempre dibujo cosas que veo en la calle, o sea, cosas que llaman mi atención y que tienen un significado especial para mí. Normalmente salgo con mi celular bien cargado y pues voy tomando fotos de cosas que llaman mi atención y yo creo que con el tiempo a mí se me ha desarrollado como porque he hecho como mucho ejercicio visual y veo cosas ¿no? que, que van llamando mi atención, entonces ya no batallo mucho cuando salgo a la calle en luego, luego como captar y observar algo que está ahí como para mí, ¿no? como diciéndome hola, veme o algo así. <risa> o sea, yo decido cuándo hacer una escultura y cuándo un dibujo por los detalles que puedo observar en el pues en lo que estoy viendo, ¿no? Sí, es para mí súper importante seguir creando, pero también es importante, pues, vivir experiencias, ¿no? Antes de morirme, poder salir a la calle y ver como que está sucediendo algo y que todavía hay movimiento antes de que pudiera extinguirme. Pues eso para mí es muy bueno.